Me vieron aquí, les gustó mi canal y me las regalaron. Clasi Hey, bienvenidos a Classy, mes. Yo soy Classy. Acabo de llegar del trabajo y decidí que hoy sí voy a grabar este video por fin. Porque hace como ya una semana me llegó este regalito. Y yo necesito abrirlo con ustedes. Si sí, yo lo había destapado, ok. Lo sí. había destapado y las he estado usando durante ya una semana. Y tengo una idea mejor de lo que pienso de ellas. Y por eso me esperé unos días para grabar este video. Pero volví, la puse exactamente como estaba cuando llegó para mostrarle el unboxing. Ya, destaparlas. <ríe> y aquí vamos. La marca es Sensolatino, su web es sensolatino.com Tienen envíos a todo el mundo, tienen gafas de sol y gafas de leer normal, lentes normales Miren qué belleza el empaque, es una belleza, es masivo, es, es duro de buena calidad Las capas vienen extremadamente bien protegidas, ya van a ver, ya. primera capa fue esta caja, ahora les muestro lo que trae adentro. La segunda capa de protección es este estuche, bello. Super buena calidad, es magnético. Luego, la siguiente capa es esta fundita de plástico. Cuando la saco de aquí, otro estuche, pero este es de tela con la bandera de Italia. Muy chulito, también tiene el logo de la compañía Senso Latino aquí. Made in Italy, hecho en Italia, no, mentira, dice hecho con amor, <risa> made with love, ahora sí, entonces cuando las sacas de aquí, tiene otra capa de protección increíble, ¿eh? nunca había visto una cosa así, que es esta especie de fundita, y aquí están, espero que no tengan nada sucio, porque como dije, tengo unas semanas usándolas, <risa> Aquí tiene el nombre de la empresa, Senso Latino, y aquí dentro también. Y por fuera, por fuera y por dentro. Y aquí dice polarizada la calidad de las gafas. A mí me parece estupenda, me parece que no tiene nada que envidiarle a ray porque se sienten masivas, se ven, no le veo ningún detallito mal hecho, ningún detallito que te haga pensar que son baratas o algo así los hierritos de aquí que son que es lo que generalmente se daña en una gafa si, si se te daña esto es masivo además de que está bien bonito, bien terminado y se ve perfecto incluso dentro de la casa yo veo todo bien sin embargo son bien oscuras tú no, no, nadie te ve los ojos a ti y, y tú no sientes la molestia del sol pero tú ves claramente Y afuera mucho mejor Tú ves nítido A veces yo voy manejando en el carro Y, y por un momento ni me doy cuenta que tengo gafas Y luego pienso Oh, sí, tengo, tengo las gafas Lo, La única diferencia cuando me las levanto Es que el sol me molesta Pero se ve muy nítido, muy claro Es muy, muy, muy agradable No estoy diciendo todo esto positivo Porque me la hayan regalado Sí me la regalaron <risa> Pero yo... Necesitaba de hecho hacer esta prueba de durar una semana usándola para estar segura de lo que les iba a decir sobre las gafas porque yo no voy a venir aquí a hablar mentira Ellos me vieron en YouTube y me pidieron que si yo quería probar sus gafas y mostrarlas en un video Este es el video Hey Clasimesis, esta parte mi micrófono estaba apagado Ups, sí, se apagó Estoy mostrando lo que trae adentro la cajita Trae pegantinas con el logo de Censo Latino, trae esta tarjeta que te dice que uses el hashtag de Censo Latino, te lo voy a dejar por aquí. Y te dice el link a Facebook y a Instagram. Trae este librito que tiene en varios idiomas las instrucciones de garantía y de, y de seguridad. De de que tanto proteger de la luz del sol y aquello. Dar las toallitas de limpiar las gafas. Y esta tarjeta que acabo de sacar es la tarjeta de validación de la originalidad de Censo Latino. Valida que es un producto original. Y estoy muy contenta de que me hayan gustado para no tener que decir nada negativo de la tienda Todo lo que pienso de ellos es positivo, las gafas me encantan y se las recomiendo Y aquí están, oh my gosh qué belleza No miren los regueros de mi mesa aquí de enfrente a través de, de las gafas Bueno señores mi pelo está creciendo, pueden creerlo, lo largo que están, mis frisitos, miren qué belleza. Bueno, este es el video, espero que les haya encantado el video, espero que se pasen por sensolatino.com Que hagan clic en, tengo aquí el Instagram de ellos, es sensolatino.com rayita abajo son songlases y vayan y hagan clic en mi foto cuando ellos publiquen una foto mía espero que lo hagan <ríe> les voy a mandar fotos a ellos para que pongan mi cara en su tienda porque me fascina sus gafas me quedan muy bien no tengo que esperar a que nadie me lo diga me encantan estas gafas como me quedan channel, por cierto vayan al instagram de classimeschannel arroba channel así de simple Bueno, y los veo en un próximo video. ¡Chao! Por cierto, necesito aclarar que yo me tomé mi tiempo antes de grabar este video para estar segura de que esta tienda no es un estafador o algo así como estos que andan por ahí de Instagram. Que si no lo sabes, chequeate el último video que subí en Classicness Channel. Estas gafas tienen demasiada calidad. Ningún estafador anda por ahí creando productos de euros para regalarlo para ver si estafa a alguien o sea no tiene sentido la web es muy profesional muy completa me gusta mucho lo único que me, me hizo sentir como incómoda fue que su instagram tiene pocos likes las fotos que suben tienen poquitos likes yo pienso que es una empresa que está comenzando yo pienso que es simplemente una marca que no tiene mucho tiempo en el mercado chequen los otros modelos de gafas que hay muchísimas, muchas, muchas yo voy a dejar un comentario aquí debajo del video y en la descripción del video diciéndoles si hay alguna noticia, algo nuevo si, si subieron una foto mía ellos en su canal espero que sí me voy a tirar unas cuantas fotos bien bonitas se las voy a mostrar aquí también a ustedes y, y a ellos las voy a mandar a ver si me quieren ahí también en su web y bueno y este es la el vídeo este es un vídeo que yo siento que era un compromiso mío para con ellos porque esto es un canal pequeñito a mí no me, no me regala nadie prácticamente nada y estoy muy contenta que ellos me hayan tomado en cuenta y me lo hayan enviado así que muchísimas gracias en su latino yo creo que ustedes hacen un producto de buena calidad al menos esta gafa se siente de buena calidad, se ve de buena calidad está bella y este es, creo que es de la colección 2019 de hecho, ya no les quito más tiempo, hagan clic en me gusta en este video si te gustó y en suscribirte, por qué no y den la campanita de notificación al lado del botón de suscribirte para que cada vez que yo subo un video el YouTube te mande un mensajito Así que chao y hasta la próxima.